Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todos a otra entrega de Rincón de Rosy. Hoy les quiero dar la bienvenida con esta hermosa chapa que vamos a elaborar para el día de hoy. Esta es una clase sumamente fácil, cero complicaciones. Solamente nuestro principal aliado va a ser el pegamento y 6000 En esta ocasión no vamos a utilizar aguja ni vamos a utilizar hilo. Esta, esta hermosa chapa principalmente es para las chicas principiantes, esta clase es para las chicas principiantes. Vamos a trabajar hoy pega, pegando o uniendo, o uniendo piezas. Eh, uniendo, uniendo piezas de podemos usar cristales, podemos usar riboli, podemos usar este, hasta acrílico y, y todo lo que se nos pueda, todo lo que se nos pueda llegar a la, a la imaginación. Entonces, chicas, sean todas bienvenidas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, gracias a todas por el apoyo, compartan este video, suscríbanse al canal, regalen un like y disfruten esta, esta hermosa clase. Hoy les miren qué belleza y es muy fácil de hacer. Miren. Los materiales que vamos a utilizar se los voy a mencionar ahora para que ustedes lo puedan ver. Miren, para hacer este, para hacer este mozarete yo voy a utilizar dos flores, estas dos florecitas. Esas dos florecitas. Como adorno también ustedes pueden ponerle, pueden adornarla como quieran. También si quieren no le pueden poner las dos flores. Utilizaremos esta flor. Esta es una pequeña flor o una decoración en cerámica. Esto mide 20 milímetros. Miren, esta es la parte de atrás. Esta es la parte. Utilizaremos dos ribolis, estos son dos ribolis que se, eh, aquí en, en mi país le llaman ojo de caballo, le llaman ojo de caballo y miden alrededor de, miden alrededor de 18 milímetros, miden los, los ribolis eh, en forma de ojo de caballo, estas son en forma de gotas o forma de, de lágrimas. Y este riboli mide 16 milímetros. Yo tomé 6, miren aquí, aquí hay 3. Trabajamos 3 por cada arete, entonces tenemos 6. 6 de esto del color de su preferencia, para trabajarlo. Utilizaremos dos argollitas de 5 milímetros cada una en la mirada Utilizaremos una base a presión. Si no le gusta presión, puede ponerle de su preferencia. Utilizaremos el protagonista de este video: va a ser el E6000. Yo lo voy a poner aquí en esta en esta jeringa para que se me haga eh, para no hacer mucho embarre cuando vaya a poner o que se me riegue cuando yo vaya a trabajar con él. Utilizaremos esta filigrama: esta filigrama mide esta filigrama mide 30 milímetros mide esta filigrama y mi recomendación y mi, tip, y mi tip de tomar una tapa plástica de cualquier, eh, de cualquier botella o algo así eh, y ponerla aquí para que se me haga más fácil el trabajo para que también no se me pegue a la mimosa o se me, a, y, y se me dañe mi trabajo y cuando yo la tenga que mover no se no se quede pegado ni se me dañen tampoco los rigores. entonces utilizaremos las pinzas las dos utilizaremos la, la plana y la de puntas redonda chicas quiero hablarles sobre sobre este medidor me han preguntado que dónde consiguen esto siempre le he dicho que lo consiguen en la tienda de bisutería aparte de aparte de, de este que es, que es plástico lo pueden conseguir en digital también, eh, también pueden conseguir también la, la tabla de referencia, siempre le he dicho, en las tiendas de bisutería lo pueden encontrar, simplemente pregunten por, por su tabla de referencia o pregunten por sus medidores y le, y, le van a, y le van a contestar, el mío yo lo conseguí en Giselle, en Giselle Accesorio y también en 3 3Gema lo pueden conseguir también, y si lo consiguen en digital lo pueden conseguir en Sandra B, Así que ya ustedes saben. Bien chicas, para empezar lo que yo voy a hacer es primeramente voy a tomar mis dos, mis dos argollitas, la voy a abrir y voy a colocar mis flores. ¿Por qué voy a hacer esto primero? Porque voy a pegar y quiero ya que esto es... Y es quiero que eso esté listo, que yo no tenga que hacerle fuerza cuando yo termine de pegar. Cada quien trabaja a su manera, puede ser que otra persona lo haga de diferente forma. Voy a tomar mi otra argolla. Siempre le he dicho, acuérdense lo que le, lo, le he comentado sobre el algo, las argollitas. Tienen un patrón que cuando la abrimos así, así mismo la podemos cerrar y ellas quedan perfectas. Entonces, yo voy a colocar mi dos también si ustedes gustan pueden ponerle una bola a esto pueden hacerlo como ustedes como ustedes gusten yo estoy cerrando ahora okay. ya mis dos flores están listas voy a poner mi filigrama en esta posición y la voy a dejar aquí ahora vamos a trabajar con el pegamento y las y los hilos de 16 milímetros en forma de gotas yo voy a tomar mi pegamento el 6.000 aquí y voy a sacar un poquito miren esto me ayuda a que no se me haga un desorden y simplemente aquí sí hay que poner un buen poco de pegamento para que él se adhiera miren voy a poner la primera piedra vamos a agarrarlo aquí Voy a poner mi primera piedra aquí en el centro ¿Ven? aquí ¿Ven? está en el centro ahora voy a poner las otras dos que me quedan hacia los lados como le comenté este este vídeo es para principiante es sumamente fácil solamente vamos a pegar no vamos a trabajar con las con hilo ni aguja miren Simplemente así. ¿Ven? se queda en el medio y las dos le quedan hacia los lados. Miren. Y le damos toquecito para que ya como que bajen, bajen hacia abajo. Miren. ¿Ven? Apretamos un chin, le damos un toque y listo. Entonces, ahora yo voy a tomar mi flor en cerámica y le voy a poner un buen poco de pegamento. ¿Ve lo como les comenté de la de las flores que hay que pegarla, que hay que ponerla primero. Cuando yo ponga esto sobre eso, ya eso ya eh, las flores estarán estarían lista. Entonces yo voy a colocar mis flores del mismo modo que tengo esta. Me voy a fijar de qué lado están las flores y voy a hacer esto y la voy a pegar sobre la tapita que le comenté que es muy práctico miren, para que no se me quede pegado abajo él y se me dañe el trabajo aquí voy a tomar ahora las los rígoles de ojo de caballo de 18 milímetros y vamos a trabajar le voy a poner pegamento otra vez miren qué cantidad de pegamento le estoy poniendo miren para que ustedes puedan ver porque si se necesita que tenga pegamento suficiente vamos a hacer esto y lo vamos a hacer aquí donde están los donde quedan como los espacios en ese espacio ahora me voy a dirigir hacia este espacio que está aquí voy a poner otro poco de pegamento y el ace smith será nuestro nuestro protagonista en este hermoso tutorial. Bien, ven lo que le digo para que para que sirve la, la jeringa. Este dispensador en forma de jeringa, miren. Para que no hagamos reguero. Y ya nuestro arete está listo. Ven qué lindo y qué práctico. Todo es su creat la creatividad que usted le ponga al ser, la, a, al ser A cuando vayamos a hacer la pieza si ustedes quieren también le pueden poner unas bolas si quieren le pueden poner eh, flequitos si quieren le pueden poner más eh, está todo asociado y a lo que ustedes quieran hacer esta clase principalmente es para chicas principiantes porque una chica me escribió desesperada pero que quiero hacer ese rete pero no lo sé hacer diría tranquila dame un momento vamos a ver si se fue entonces aquí está ya esta chapa, se puede llamar chapa en cristales, queda muy bonita de verdad que sí queda, eh, queda muy bonita y muy práctica a ver, las chicas la buscan la buscan mucho por los colores y por los colores que tienen y por la diversidad también, así que miren entonces ya cuando hemos, cuando, miren aquí yo voy a dejar este, porque ya está aquí se va a quedar por 72 horas o le podemos dar 24 horas sin moverlo. Por favor, chicas, no lo muevan. Déjenlo así mismo como está arriba de la tapa. Que él no se va a pegar. La tapa no se va a adherir. A, a, ni se le va a dañar. Lo pueden dejar así por 24 horas. Y cuando ya esté seco, lo retiran. Y le ponen entonces en la parte de atrás. Eh, le ponen pegamento a esto. Y lo vamos a poner de esta forma, miren de esta forma recuerden chicas el tip de la de la laca o la resina antes de antes de trabajar de pegarle todo eh, de pegar todo esto recuerden de bañar su pieza de, ba de bañar la de bañar esto ok la se me olvidó perdón chicas perdón eh, antes de, de, de, de pegarle los riboli a la filigrama, este, poner, bañarla en resina y dejarla secar. Eso va a ayudar y a aportar que se mantenga con, el, con ese color dorado y que, su re, y que su pieza no se oscurezca mucho más rápido. Así que ya ustedes saben chicas, vamos a esperar que seque, después que seque, entonces le ponemos la base a presión. Chicas, ha sido todo. Gracias a todas por su apoyo. De verdad, mil gracias a todas las nuevas suscriptoras. Espero que esta chapa eh, le pueda servir mucho a, a la chica que me la pidió. Y nos vemos pronto en otra entrega de Rincón de Rosy. Ya saben, regálenme un like, compartan este video, eh, suscríbanse al canal. Eh, síganos en, en, en todas las redes, chicas muchas gracias, nos vemos pronto y disculpen la, la demora y disculpen también a veces que no contesto, lo que pasa es que estamos un poco ocupados, pero sí estamos siempre aquí, Este, gracias, gracias por todo y nos vemos luego en otra entrega de Rincón de José, bye.